Si escuchas la banda, tu guardería aprende a rapear Viejos de escuela recuerdan jugar Te estás metiendo con el niero equivocado Sabemos el momento exacto para no hablar ¿Quién te dijo que la vuelta es el que más graba? Ridícula pelea, like barra brava Ni la competencia lleva al mismo rumbo Dicen mentiras en su senda traba Aquí MCs, llama a conseguir los corotos Quién controla los rotos. Padres de familia se entregan a la Biblia. Errantes de guerreras familias sin excusas, camellando en la rusa. En Colombia, el país de la trusa, usando la trusa, bomba, pounder brown, represent, bosa, isla like y nighties usa. Mira lo que traje, todo este ñeraje, mira lo que traje, todo este ñeraje, mira lo que te traje, todo este ñeraje, mira lo que te traje, todo este ñeraje, mira, este mira, este mira lo que traje, todo este ñeraje, mira lo que traje, todo este Mira lo que te traje, todo mira lo que te traje, todo este ñeraje Alcaldes te dirán que soy convicto delincuente, cometo el crimen, ñeros dicen que lo cuente Impostores apoderados del frente, como Rigón el chef, los cocinamos crujiente Pueden silenciar, censurar, lo que quieran, ñeros hablan por telepatía Mirando a los ojos, lectura de experiencias, niños consentidos lloran de apatía tus joyas puestas, vamos a dar un vuelto y te suelto más adelante, para ti es una prueba a esa niña con la bolsa en la boca de pegante, háblale de tu vacante, falsos g's no les pongo mi oído, traigo un bien sensitivo, no quiero corregir, yo parecerme a ti, crees que suelto lo que sé, así como así. Mira lo que traje, todo este ñeraje, mira lo que traje, todo este neraje, mira lo que te traje, todo este niraje, mira lo que te traje, todo este ñiera, mira lo que traje, todo este niraji, mira lo que traje, todo este, mira lo, traje, todo este mira lo que te traje, todo este nieraje, mira lo que te traje, todo este ñeraji. Quiero corregirte o parecerme a ti. Crees que suelto lo que sí, así como así. No quiero corregirte o parecerme a ti. Crees que suelto lo que sí, así como así. <risa>